Hola, continuamos con esta serie de mini guías creadas por Conexión Cultura Errante Asociación Civil y en esta ocasión vamos a mostrar cómo se crea, cómo se trabaja con cuadros de texto para crear letras capitulares y algunas otras eh, opciones esto porque nos han pedido por correo electrónico y uno que otro mensaje ahí eh, diciéndonos que, que por favor hagamos un video sobre, sobre esta situación, sobre esta cuestión así que vamos rápidamente, abrimos Scribus vamos a crear un cuadro de texto le vamos a poner un texto de muestra eh, con ocho párrafos es más que suficiente casi latino bueno, una manera fácil de crear este rápida de crear letras capitulares es nos vamos a editar estilos vamos a crear un nuevo eh, estilo de párrafo basándonos en el estilo de párrafo predeterminado o en el estilo de que nosotros eh, estemos trabajando por default en nuestra publicación esto es para que no haya variación de ningún tipo la única variación que le vamos a poner es capitular aquí donde dice propiedades lo vamos a poner basada en en el estilo que ustedes deseen y aquí en líneas vamos a ponerle 5 líneas estas opciones más adelantito se los, se los voy a explicar eh, de una manera más directa para que quede más claro bueno, vamos a ponerle aquí capitular a nuestro nuevo estilo de párrafo lo aplicamos y lo damos por terminado. Cerramos. Ok. Si nosotros seleccionamos nuestro cuadro de texto. Nos vamos a propiedades. Texto. Configuración de estilo. Y a estilo de párrafo le vamos a aplicar capitular. ¿Qué pasa? Que nos crea una capitular en cada párrafo. Porque lo que creamos fue un estilo de párrafo. Con esas características. Entonces... El truco va a estar en señalar solo el párrafo en que querramos que aparezca la capitular, en este caso en el primer párrafo. Y entonces si sí le aplicamos el estilo y queda ahí y, y listo, ¿no? Ya quedó muy bien. Ustedes ya, este ahorita les enseño y les explico bien lo de justificado y no, porque a veces eh, se ha prestado a... El, a pequeños malos entendidos entonces bueno si consideran que esta parte aquí del texto está muy pegada a la capitular nos vamos a editar estilos seleccionamos capitular le podemos editar y entonces aquí la distancia entre el texto va a ponerle unos medio centímetro eh, listo, aplicamos, terminamos y entonces como verán la distancia ya quedó acá otra manera de crear una letra capitular que en lo personal es la que yo uso Es irnos acá, creamos un cuadro de texto más o menos grande Ponemos la letra que va a ser la capitular Vamos al texto y le vamos a dar aquí un tamaño de 122 puntos Muy bien Ahora, tanto esta letra como el texto deben estar en la misma capa para que esto funcione y ahora nos vamos a propiedades forma y usar línea de contorno como verán ahí pues ya automáticamente eh, el texto se, se, se sitúa al contorno de la letra nosotros lo que podemos hacer ahora es en propiedades forma editar se nos van a abrir aquí el cuadro de nodos. Y le vamos a poner editar contorno. Y entonces ya ustedes la pueden mover a la manera que ustedes quieran. Si es que no quieren que tenga tanto espacio. ¿no? Ahí está. Ahí me, ahí me comí un poco uno de los párrafos de abajo. Pero bueno, no importa. Ahorita es nada más demostrativo. Fin de la edición. Y listo. Entonces ya ustedes van a ir acomodando su letra capitular como ustedes quieran. Esa es la ventaja de, este, de esta manera de hacerlo manual. Que por ejemplo, ustedes quieren que sobresalga un poco arriba de los márgenes, pues así lo ponen. Si quieren que sea más interior, también así lo ponen. Etcétera, ¿no? Bueno, ahorita les muestro más. Muy bien. Ahora vamos a seguir trabajando con este cuadro de texto. Como verán, otra de las cosas que podemos elegir aquí en propiedades texto es el alineado. En apariencia, esto no debería ser ningún problema, pero algunas personas se confunden un poco, sobre todo con la parte de justificar. Porque, bueno, si justificamos en esta primera opción que dice justificar texto, bueno, como ven, el texto queda, digamos, cuadrado perfectamente dentro de nuestro cuadro de texto, excepto la última línea que bueno termina donde, hasta donde termina el texto, ¿no? Pero si ustedes le dan aquí en justificación forzada el texto, la última línea del párrafo lo que hace es estirarse hasta alcanzar el límite de texto y por eso queda así de separado. Por ejemplo, en este caso, en que nada más son tres palabras... Pues la verdad se ve espantoso, pero muchas personas eh, han tenido problemas para, con esta opción y entonces lo hacen así y luego este, dicen que, que es el programa el que tiene un problema. No, no, eso es simplemente una confusión. Esto puede servir en, no sé, en algunos casos eh, donde ustedes quieran que todo el párrafo termine eh, perfectamente cuadrado. Es una cuestión un poco más de estilo personal, pero el mejor es usar este. Ahora, si nosotros quisiéramos hacerlo manual, por decirlo de alguna manera, también hay una opción. Por ejemplo, podemos señalar la línea que querramos ampliar o disminuir su tamaño. Vamos a ajustes avanzados. Y aquí lo que hace es que disminuye o aumenta el espacio entre caracteres, no entre palabras, o sea, entre letras, entonces pones las letras más juntas o las pones mucho más separadas hasta donde tú quieras que lleguen, ¿no? Esa es una opción para hacerlo manual y como verán, pues ahí está, este pero como les digo es una cuestión de estilo o en dado caso que quieran una una situación en el que en el que requieran ajustar las palabras o el párrafo de por alguna razón también pueden aquí por ejemplo eh, ajustar el carácter mínimo que va a tener cada palabra y el máximo esto es también para que a la hora de, de justificar no se desborde tanto o sea si ustedes le ponen que lo mínimo lo mínimo que permitirían que se ajustase sería al 95% y lo máximo al 105% esto quiere decir que no va a pasar absolutamente nada de ahí lo que ustedes eh, el ajuste automático que haga la computadora, ¿no? Ahora, lo de los márgenes, vamos a ver. Márgenes, no digo este. Eh, op, márgenes ópticos, ópticos, sí. Si ustedes se dan cuenta aquí, lo voy a aumentar. Los puntos punto y coma y también los guiones los caracteres de este, de este tipo están un poco atrás de, de, de nuestro margen del cuadro de texto si lo que queremos, queremos es que quede perfectamente alineado entonces lo que nos vamos a hacer es a poner a márgenes ópticos y ya sea que quieran en ambos lados o en un solo lado, en este caso si le ponemos solo derecha como verán ahora, el punto, el punto y coma y todo se forzaron a su alineación a su extrema derecha y entonces ya quedan perfectamente alineados al límite del cuadro de texto. Eso es como ya les dije, es una opción ahí está. Sin margen óptico, con margen óptico. Bueno, por el momento... Esto ha sido todo, era rápidamente, recuerden que aquí en ajustes avanzados también pueden hacer que las letras eh, sean más anchas o sean más altas, eso también por una razón especial o en específico que ustedes deseen, ahí como la red es mucho más alta y acá pues mucho más ancha. ¿no? También eso les puede ayudar un poco a la hora de acomodar y toda esta cuestión, sobre todo para su control de viudas y de huérfanas. Si no saben lo que son las viudas y las huérfanas, en un, en un video posterior les mostraré cómo trabajar con viudas y huérfanas, porque eso también es importante a la hora de presentar nuestra publicación para que se vea un poco más profesional